Hola, todas y todos. Quiero hacer este video para colocar una queja formal contra Bianca y Life Miles por el proceso de multiplica tus millas, duplica o triplica las millas que ya acumulaste. Veamos este proceso. Entonces, cuando tú ingresas, tú debes seleccionar las millas que quieres multiplicar. En este caso, yo seleccioné estas dos. Aquí dice total de millas a multiplicar LM 4302. Aquí dice continuar y multiplicar LM4302, 2X LM8604, aquí dice 3X LM12906. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Luego aquí ellos te van a colocar como un resumen, entonces aquí dice duplicar, como ustedes pueden ver abajo está el logo que dice como 2X y luego aquí resaltado en negrilla dice LM8604, luego dice millas a comprar, Descuento promocional, descuento bonificación y costo total. Lo mismo para triplicar, aparece en el fondo 3X. Aquí aparece LM 12.906. Aquí te dice millas a comprar LM 8.604. Descuento promocional, descuento bonificación y costo total. Entonces vamos a seleccionar esta opción de triplicar para que veamos el resumen final. Luego aquí, ya en el resumen final... Ellos te dicen pago, multiplique compra, LM 8604. Luego dice resumen, millas seleccionadas a multiplicar, LM 3002. Resumen, 3X triplica, total, LM 8604. Entonces aquí es donde está la confusión y ambigüedad, porque ellos te están diciendo que está seleccionando estas millas, las triplica y luego dice el total, 8604. Yo pensé cuando estaba haciendo este proceso que, que era estas millas más las que había seleccionado, pero resulta que no. Para Avianca y Lifemarks, duplicar y triplicar significa otra cosa. Entonces aquí sí está mi invitación, es que leamos muy bien los términos y condiciones, porque si sí, debo confesar que yo me equivoqué, los leí muy a la ligera. Y entonces aquí ellos dicen, duplicar significa es la misma cantidad de millas, y para triplicar es el doble de millas. Entonces obviamente ellos ya están protegidos pues contra estos términos y condiciones y la verdad no creo que yo pueda hacer nada pero si sí hago esta, este este vídeo y esta queja para que por favor no caigamos en este juego de palabras que hace a Bianca y Life Marks considero que ellos sí deben revisar el proceso porque no es real no refleja la realidad con lo que le están ofreciendo al cliente eh, no creo que pues que vaya a pasar nada pero pues, espero que este video les ayude cuando cuando vayan a hacer este proceso